Hola, mi nombre es Alejandra Perea, eh, soy de Villavicencio, eh, mi papá es chocuano, él es de Condoto, Chocó, mi mamá es llanera y pues hace muchos años mi papá se fue a vivir a Villavicencio y de ahí radica como la mezcla de, las, de, la, de la cultura. Eh, me encanta hacer ejercicio, me encanta salir con mis amigos, eh, soy muy, muy cercana y apasionada por los temas de Dios y la Virgen, eh, me encanta correr, me encanta viajar, soy apasionada por aprender nuevas cosas, eh, tengo 27 años y en estos momentos estoy buscando nuevas oportunidades de vida.